La gorda en oferta, que para rodar en plano, necesito un buen esfuerzo. Oh, no está ni ahí. <risa> Permiso. Uh. Oh. Es gorda y es pesada. Ok, no estoy totalmente descansado, pero tengo mis primeras impresiones fresquitas sobre esta, esta gorda. Ya se les presenté, se llama la gorda en oferta. Eso es porque es gorda y me la compré en oferta. Esos neumáticos se agarran casi a lo que sea. Hay piedras que literalmente se las traga, también tiene muchísima tracción. No es que no derrape nunca, pero cuando derrapa no se va en banda, no, no queda hay colgado en el manubrio. Creo que la transmisión tengo 22.36. La bicicleta la pesé ayer, pesa 16 400 kilos 400. No es lo más liviano de ninguna manera. Creo que hay bicicletas de estas como por 10-12 kilos El tubo de asiento me queda corto, como 1-2 centímetros y lo tengo sobre el límite Así que voy a tener que buscar un tubo más largo Esta ya 16, sería SM Por lo que me queda chica, así que tiré el manurio hacia adelante El asiento hacia atrás Y vamos a ver cómo se comporta ahora Tiene frenos de disco hidráulicos Es rígida totalmente y tiene neumáticos gordos no tengo un medidor de presión no sé con cuánta presión se ocupan para este tipo de terreno así que espero no pinchar ya que es un clásico le cambié los puños le, le puse pedales decentes y la plotie de MTB Enduro Chile mucho bla, bla vámonos a andar ya, asumo que no tengo que desbloquear tengo varias excusas para decirles que hoy día sí que me voy a tirar despacio de porque tengo tantas preguntas sobre andar esta bicicleta como cualquiera que nunca se haya subido una fat fatbike soy principiante sobre la presión los frenos no están asentados me queda chica <ríe> tengo miedo Chesty esta va a ser una bajada bastante especial porque tengo que crear un vínculo con esta bicicleta y estos neumáticos se ven sumamente extraños ok, a conocerla la gorda Eso es uh. oh. Oh. Oh. Ok, se me cayó la cadena, pero no importa porque es gorda. Oh. Cortadito. No, no, no. esta no. Oh, no, Oh. No la voy a levantar nada. No, a este le voy a decir que no. Oh. Oh. Oh. Oh. Eh. Esto es. Esto es sumamente extraño. Oh. ¿Qué fue esa wea? Ok, a ver eh. Este neumático, no, no sé qué hacer con ellos, no sé si están muy inflados, pero el feedback es que, ¿cuál es la sensación? Güey? Si vais arriba de rocas chicas se lo come todo y no zapatea nada, pero los golpes los recibe casi como una rígida brutal, porque el neumático te amortigua, pero después devuelve, y me, me llegaron a doler las muñecas un poco, güey. me mandó un rebote, pero... Escopetazo de aire. Oh, oh. Quizás estoy mal en la presión, pero no quiero desinflar mucho más en este terreno, quizás en quebradita. Eso vamos a hacer. Rock and roll, quebradita. Para arreglar el cambio, a ver si vuelve a su posición. <risas> Larga vida al 2x10. Mi neumático, o sea, mi neumático. Oh, me cae la celda. Mis frenos todavía no frenan nada. Oh, oh. Oh esa fue la cadena. ya voy a subir y vamos a seguir dándole oh esto es muy raro bro. es más pesado empujar que cualquier bicicleta oh. Ahí al frente saliendo de un peralte en la bajada de recién Salí chueco Y cuando apoyé la rueda delantera la apoyé de costado El escopetazo de aire me mandó la rueda rebotando para el otro lado Así que creo que estoy muy inflado Así que vamos a reducir un poco la presión Y voy a andar exactamente con 4 segundos menos De presión por neumático ya que en Rock and Roll, que y Quebradita no hay mucha piedra, vamos a ver cómo se comporta. Esos 4 segundos hicieron lo suyo, el neumático está algo más blando. Hasta ahora la bicicleta está en una sola pieza, lo cual es notable. Se siente firme, se siente como que no lo voy a poder hacer nada. Es más probable que la bicicleta me haga algo a mí. Así que para el propósito que la compré, creo que va bien encaminado todo, les voy a contar luego. Los frenos aún no frenan mucho, vámonos. Oh, casi me salgo. Oh, mucho rato. Cuatro segundos, sí señor. Se siente... Oh, oh, oh. O el terreno cambió, no sé. Cortadito. Oh. Escopetazo de aire. ¿ver? La gorda en camino. ¡Oh, casi me saca! Me desequilibro No, no me va a tener por aquí uh. Uh. Oh. Oh. Oh. ¡Tremendo grip! Oh, ¡Oh! ¡Me la estoy sufriendo! ¡Uh! De no ser, porque estoy rebotando como loco Creo que... podría Podría estornarlo bastante más fuerte, porque... ¡Oh! ¡La agarre! Oh, el agarre los neumáticos es notable. Oh, oh, oh. no, no me voy, a ir, loco. Oh, me salve. Oh, esta baja está muy erosionada. Le dieron como caja en el verano. Oh. la bicicleta te hace curva. No es que doble tan bien, es que tiene mucho agarre. Oh, sorry baby. Realmente la bicicleta tiene un andar muy distinto a una mountain bike normal. Va rebotando como loca, pero es otro tipo de rebote, es como una frecuencia más baja, pero que cuando te quiere patear de vuelta te patea. Esa presión que le saqué me está haciendo bolsa para pedalear en la calle. No es como que cueste ladearla mucho en las curvas, pero hay momentos en los que no, simplemente no, no quiere doblar. Y eso te tiende a sacar del circuito. Oh. Oh. Oh, casi me saca. Me parece, si no mal recuerdo, que es cuando el terreno está inclinado. La bicicleta tiende a irse con el cerro para abajo. Tiene mucha lógica porque los neumáticos son anchos y se apoya al costado. Más allá de esos detalles, y los frenos que todavía no frenan, y la cadena que se sale creo que, creo que esas son mis primeras impresiones de la bicicleta Hay que probarla en más terreno, hay que ver cuánto aguanta Hay que ver qué presión tienen que tener los neumáticos y, y vamos a seguir adelante probándola para ver de qué es capaz Si te gustó este video, dame un like, si tienes algún amigo que le interesa la Fatbike y que quiera ver cómo anda una, compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo no, vemos en